¿Qué tal amigo craniano ¿Cómo estás? Soy el muñeco de cráneo, obviamente, y estoy aquí. Para continuar con este video, esta serie de videos que nos están estado pidiendo, como vimos en el video pasado, si no lo checaste, te lo perdiste, bueno aquí abajito va a aparecer la liga para que tú puedas este, ver el video anterior si te lo perdiste y sigas con el hilo conductor que nos está llevando por estos menesteres y, y, y cuestiones de cómo empezar a mezclar y procesar una batería y después vamos a ir viendo todos los demás elementos de una canción, obviamente Cráneo, la vez pasada vimos cómo poner tus niveles, tus paneos. Que estamos solo con el plano estéreo y estamos empezando a procesar para después empezar ya a, a mezclar. Ya hicimos el bombo. Habíamos visto que utilizamos un ecualizador que tenemos por acá, si ¿sí? donde quitamos frecuencias y pusimos un poquito de color. Y luego utilizamos otro plugin que en lugar de tener yo una cadena de plugins, este plugin me ofrece que tiene un gate, un compresor, un ecualizador y en especial el diseño de este plugin yo voy a poder ir moviendo ciertos parámetros que me van a dar ciertos col colores y ciertas cosas que yo necesito tener, eh, eh, exaltar o minimizar. Tenemos el sonido sin proceso, puro ecualizador. Comprimido y con gain uh -huh. Y alguna otra cosilla que le sumé ¿Se fijan? Cambió Ahora, habíamos dicho que siempre voy a estar interactuando con mis overheads ¿Por qué? Porque a mí en lo personal me gusta hacer la mezcla con base la mezcla de la de la batería con base en los overheads solo reforzar, ¿por qué? Porque eso a mí me da un sonido más natural. Ajá, ahora vamos con la caja, como dicen los argentinos o la tarola. En este caso, aquí yo lo primero que hice fue uno, utilizar un compresor. Este compresor lo tengo, es un compresor por bandas. Esto quiere decir que va no va a comprimir de entrada toda la señal que le llegue, sino yo voy a poder discriminar con unos unos puntos de cruce, voy a poder poner eh y comprimir ciertos rangos de frecuencia En bloques Tengo un compresor Primero que hace un compresor Pues controla la dinámica Este compresor de bandas Va a controlar la dinámica De forma aislada De cada una de las bandas Que yo voy a poner con los crossovers Ajá Ahora Voy a darle un nivelito a la tarolita Ahí tengo la tarola La tengo un poquito exageradilla Ahorita para efectos de que ustedes escuchen, ajá lo que yo voy a hacer es nada más estoy completando como ya les dije el sonido de los overs acá ahora vamos a controlar un poquito su dinámica es con el plugin sin el plugin Entonces, una vez que hice, ya controlé la dinámica de mi tarola lo que voy a hacer es trabajar ahora igual ecualización de la misma forma estoy quitando las frecuencias que no me sirven ajá con base a escuchar no se dejen llevar por lo que están viendo el mejor juez para para que ustedes logren el sonido deseado son sus oídos no sus ojos últimamente con todo este tipo de tecnología la gente se deja llevar más por lo que está viendo que por lo que está escuchando y cuando alguien escucha un disco o escucha música en string o lo que sea hace eso precisamente escuchar no están viendo si los rangos de frecuencia o si cómo está la rodilla del compresor o etcétera lo que están haciendo es escuchando entonces no se dejen llevar por lo que están viendo si ¿sí? escuchen aquí lo que yo hice fue quitarle a la tarola las frecuencias muy bajas que pues, no me sirven no las tengo y lo único que están haciendo es ocupar lugar no entonces vámonos las quitamos otras frecuencias como por ejemplo aquí esta que está en el en el rango de los 500 600 en este caso también me está ahí como perturbando un poquito entonces también la quité tiene un poquito de color aquí alrededor de los 2200 acuérdense que la presencia de la tarola está más o menos entre dependiendo el tamaño de la tarola y el material de la tarola está más o menos entre los 2000 y los 3500 dependiendo la tarola y el sonido que quieran ahí está la, la la presencia, ¿no? Entonces, sin la ecualización, con la ecualización. Ahorita lo vamos a escuchar. Sin ecualización, con la ecualización. Si se fijan, el cambio es sutil. Ajá, es muy sutil. En este caso también utilicé otro ecualizador También le di ahí en ciertas frecuencias que, que no le podía dar con el otro ecualizador en, Con este paramétrico, si se las estoy dando Lo que les decía, escuchen y vayanle dando De tal manera que vayan encontrando el sonido que desean Escuchen, ahora vamos a escuchar el otro ecualizador El paramétrico que tengo por ahí Sin ecualización Con si se fijan es muy sutil lo único que estoy haciendo es reforzar ciertas frecuencias para darle un poquito de más presencia y más riqueza a mi tarola, lo que estoy haciendo es solo reforzar mis overs y el resultado es bastante natural y bastante bueno, ahora ¿qué voy a hacer con el hi-hat, vamos rápido con el hi-hat, el hi-hat regularmente tiene contaminación de la tarola yo lo que hago es únicamente aplicar un, un filtro dependiendo del tamaño de los hi-hats y del género musical y de lo que ustedes quieran si los quieren más presentes, menos presentes, si los quieren más filosos menos filosos vamos a filtrarlo para que para que no tenga yo todas las demás frecuencias que se están metiendo por ese micrófono que puede ser la tarola el tom porque está cerca etcétera voy a discriminar esas frecuencias y lo único que voy a hacer es completar y darle un poquito de, de, de brijito y de, pre, de presencia conforme a los overs. ahorita estamos escuchando ahí este los platos vienen de los overs, ¿no? Y ahí viene el high hat. Ahí está mi, mi hat. Ahorita te lo tengo un poquito manchado para que lo escuchen. Este, sin ecualización. Vamos a subirle un poquito más para que lo perciban. Si se fijan ahí suena un poquito como a lata. Un vamos a quitar ese ese sonidito, a la hora de poner el filtro, si, ¿Sí? yo puedo utilizar, ahorita estoy utilizando un filtro de tercer orden, ajá, paso altos, ajá, ya los, los tengo un poquito más definidos, si, ¿Sí? mis hats, entonces, también vamos a, a darle su nivel ¿Qué? importante. Siempre voy a tener Por la posición en la que está el micrófono Y el lugar en la que se coloca siempre la batería Voy a tener cierta contaminación A menos de la tarola A menos que sea un hi-hat MIDI Ahí pues vaya No voy a tener esa contaminación Pero si lo grabé naturalmente Voy a tener esa contaminación Tenemos que estar bien conscientes De que a la hora que yo voy a empezar a montar el hi-hat Va a haber ciertas frecuencias de la tarola Que se van a exacerbar O que van a empezarse a sumar Como está ahí contaminada el, el, el, el, el, el micrófono del hi-hat voy a tener, a la hora que yo discrimino con el high pass filter voy a tener, esas frecuencias de la tarola van a sonar, ahí es importante que lo tomemos en cuenta, porque a lo mejor vas a tener ahí, en las frecuencias altas o muy altas de tu tarola van a empezar también a sumarse, es importante que tengas esto en cuenta para que hagas la corrección pertinente o en este caso, yo ya la hice hasta ahí vamos con estos videos ahí lo vamos a dejar amigos, y nos vamos a ver en la que sigue ya para dar los últimos toques que va a ser proceso de los toms efecto y poner en un grupo y hacer compresión paralela de la tarola de la tarola de la batería pero eso lo vamos a ver en la que sigue así que no te lo pierdas si te perdiste la anterior acuérdate aquí arribita o aquí abajo va a aparecer el enlace para que te metas y yo soy el muñeco de cráneo es un placer realmente poder compartir esto contigo me encanta y nos vemos en la que sigue pórtate mal cuídate bien y que el rock sea